Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Y aquí estamos nuevamente en esta isla tropicana de Tropico 4 que estábamos jugando Y lo hemos dejado justamente aquí en esta, en esta parte en la cual, bueno, estábamos eh, junto... Junto no, justo estábamos a punto de construir algunos edificios No sé si se acuerdan en el último episodio, teníamos que construir el ministerio tenemos que construir bloques de apartamentos, que si no mal recuerdo, yo creo que estos se pueden construir ya, pero tienen un costo extra de 5.000. Muy caro, muy caro, ¿no? Mercado, construir ya, ¿cuánto vale? Por 500. Sí, este podemos darnos ese pequeño lujo, pero 5.000 es demasiado dinero y no contamos con esa plata. Fíjense que veníamos bien, tenemos acá las plantaciones. acaba de atracar un barco con 6 nuevos inmigrantes. Y demás, bueno, pero tenemos que exportar pescado ¿Y qué está pasando aquí con la gente que tiene que hacer el pescado? Eh, no lo estaría haciendo, ¿no? Eh, importando Bien, hemos exportado Importamos por 3.600 por Y exportamos por 23.536 Ahora me gustaría saber ¿Qué caramba exportamos? Supongo que esto total Bien, exportaciones, claro, exportamos mucho tabaco 11.000 eh, en este año, 18.000 en la vida de la, de la granja, 13.000, acá hemos exportado, fíjense que, a ver, acá tenemos chabolas, esto es lo que hay que tratar de evitar, boludo. Eh, bueno, acá tenemos bloques de apartamentos ya, fíjense que una cosa, los bloques de apartamento tienen la peculiaridad que tienen más calidad que las viviendas comunes, como por ejemplo esta, acá te dice, ¿ves? Calidad de la vivienda, 35, un ciudadano se ha convertido en delincuente. Eh, bueno, me parece muy bien Si ese quiere que sea su destino Está perfecto eh, Lo que sí, no sé cómo está el tema de la sanidad Ahí vi una persona enferma también Bueno eh, Vamos a tener que Calidad de la vivienda 35 Y la calidad de la vivienda de estos bloques de apartamento eh, Es de mm, 59 El alquiler también es más caro, acá es de 3 Y acá es de 1, o sea, no te puedes quejar tampoco O sea, no rompa las bolas Iba a enseñarle algunos gráficos, presidente Pero me han robado de camino hacia aquí Y los delincuentes se lo han llevado todo Bueno, evidentemente se ha enojado mucho el señor Es entendible Pero bueno, a ver qué nos dicen No puede negarse cuando ni siquiera las cifras son seguras Tenemos un problema Es hora de hacer algo para atajar el crimen rampante Construya una comisaría y devuelva el orden a las calles Eh sí No me parecería mal eh, cómo estamos a ver, Vamos a ver el mapa eh, De población Delincuencia Bueno acá está en rojo Evidentemente Seguridad media 32% O sea nadie está seguro Es muy probable que te roben <ríe> Seguramente de camino a casa Libertad Se sienten bastante libres Densidad de la población Está todo ubicado acá Obviamente Pero la delincuencia Tenemos que bajarla hasta un 32% eh, Servicios y economía Supongo que estará No ¿Dónde puede ser que esté? Fíjense la cantidad La villa no que tenemos ahí atrás. No me interesa dice. Bueno eh, eh, Tenemos que ver ¿Dónde está en gobierno? Comisaría yes. Fíjate la zona roja que tenemos Ahí está Literalmente es un aguantadero esto eh, Vamos a ponerla en una zona En la cual abarque la mayor parte De, de todo esto Uh, ahí yo creo que está bien ubicado. Me parece que está muy bien ubicada Fíjense, todos los que tenemos acá está, está buenísimo, estamos bastante, bastante bien eh, Bien, perfecto Después tenemos que regular el tema de las importaciones el máximo de importaciones 5.000 Está bien, no me parece mal eh, exportamos 17.000 Ahora sí que estamos ya directamente salvados eh, Tenemos que exportar 0 de 500 de pescado Y fíjense acá la, también, otra vez El tema de los... Vamos a poner... Eh, a ver, la felicidad está por los suelos 45% calidad de la vida 37% Seguimos muy bajo El tema del ocio también, 37% Y eso es que le pusimos el bar Para que se pongan realmente en pedo Acá tienen dos bares Y así y todo No hemos logrado subirlo Vamos a poner eh, Ahora sí que tenemos más platita Vamos a poner más dinero, ¿no? Podríamos decirlo así eh, Un restaurante Acá Entrará justo Sí, pero está justo al lado del otro bar Mejor no lo quiero poner ahí eh, Al lado del misterio, acá Así salen de su oficina y van directamente ahí a cenar. Vamos a poner um, el museo de la infancia también, que había una misión que si ponías un museo de la infancia eh, te daban algún tipo de beneficio, no me acuerdo qué era. Pero el museo de la infancia básicamente es el museo en el cual eh, yo como presidente muestro cosas de niños, yo qué sé, boludeces así. ¿Cuánto vale esto? mil, eh, no, ni Muy caro. Eh, y quiero realmente exportar ese pescado. Y también quiero hacer esto. Quiero sacar... Vamos a poner... Eh, una casa 2000. Una casa 1000. Mm. Vamos a poner casas directamente. No no, quiero, no vamos a poner eh, casas de cosas. Casa de campo. La casa de campo es media... bastante trucha. Derribamos eso y ponemos eh, lo mismo acá atrás. Vamos a poner otra casa también acá. Está ahí, bien, en línea, ¿no? Sí. Soy un obsesivo con la alineación. Y, eh, estamos alimentándonos demasiado de pescado. Y, eh, no nos está dando lugar para exportar. Así que vamos a hacer eso. Vamos a tener infraestructura, vamos a tener una carretera también por acá. Y yo creo que ahí más o menos estaríamos bien, ¿no? Ya, yo creo que sí. A ver cómo está nuestra población. Eh, contratar a todos los ministros. Bueno, también tenemos que hacer esto. Vamos, ministro de Economía. No tenemos, eh, necesitamos un licenciado de economía porque no tenemos en la isla No, es que nos va a costar un fangote de dinero Esa es la realidad Esa es la pura real realidad, chicos No tenemos gente que esté realmente capacitada ¿De excelencia A ver qué piensan de nosotros eh, Calidad de la vivienda está contenta, vivienda está bien, digamos, religión eh, está bien, ocio está más o menos bajo. Es que ahora tiene un poco ocio. ¿Con qué se pueden divertir? mucho le pusimos eso. Vamos a poner un cabaret entre tiendas, turistas y a los tropicales locales. Eh, vamos a ponerse un cabaret. Vamos a ponerse lo cerca de la iglesia. Enfrente de la iglesia, literal. O, sea, o al lado, a ver, al lado entra. ¡Ah, qué lástima! Vamos a, en frente. vamos a ponerlo enfrente de la iglesia. Un cabaret, o sea, salen de la iglesia y se meten derecho ahí. O oh, la gente mismo, el domingo a la mañana. Sale de la iglesia de haber rezado a, a, a su Dios, a Jesús, y ve todos los borrachines que salen del cabaret. Desastre, <risa> boludo. Bueno, ya tenemos un ministro de Economía. Vamos a necesitar el tema de construir, evidentemente, un instituto entrópico. Hemos traído cuatro nuevos inmigrantes. Eh... Excelencia, un famoso disidente ruso ha sido envenenado y ha muerto. Los medios de comunicación europeos culpan al KGB, mientras que la URSS niega cualquier implicación. Bueno, si la URSS niega cualquier implicación, nosotros también. Lamentablemente estamos en el punto de mira y no podemos mantenernos neutrales. Tenemos que descantarnos decantarnos por una opción u otra. ¿Cuál es nuestra postura al respecto? Eh, la URSS es la que nos da todos los meses de comer, así que prefiero tener eh, menos relaciones con Europa. Um, a ver, tenemos 114 personas subió la calidad de la vivienda, fíjate subió el ocio, no, sí, el, sí, igual medio ambiente 21 uh, es que no sé qué decreto podemos poner de medio ambiente, porque todavía, a ver um, interior en general comida para el pueblo vivienda gratuita, reducción de impuestos uh, es todo un tema, la verdad educación, no tenemos nada, quema de libros eso, ¿no? Eh, estándares de producción Ah, requiere una fábrica, boludo Requiere una fábrica, una fábrica Tenemos tabaco Tenemos tabaco y tenemos tabaco Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner una industria, vamos a poner una fábrica De puros Están los planos? Bueno, obviamente hay que pagar 6.000 Que es un montón para nosotros Más 10.000 que vale la fábrica de puros Bueno, vamos a tener que ponerla sí o sí Vamos a tener que ponerla sí o sí porque no, no, no Si no... No, no, no vamos a bajar de hecho la, la polución nunca Vamos a ponerla acá cerquita, ¿no? Yo creo que está bien ahí Es un buen lugar eh, Vamos a ponerla así eh, Sí Vamos a ponerla así Vamos a ponerla así Y... Eh, sí, está bien ahí Está perfecto eh, Vamos a ponerlo así Así directamente Podemos ver porque acá en los laterales se va juntando los materiales y quiero que eso esté esté claro, digamos. Bueno, eh, ¿qué más tenemos que hacer? A ver. La gente, ¿cómo está? Acá tenemos eh, todas las vacas, acá está la señora. Ajá. Calidad de la vivienda. ¿Dónde vive esta señora? Bloque de apartamentos. Bloque de apartamentos. Acá. Ah, bueno, por eso está contenta porque vive ahí. Bueno, eh, paga 3 de alquiler y gana... ¿Qué cuánto? necesita? Y gana 5. Le un montón de... Acá tenemos una villa gigante, boludo Todas casas de chapa eh, A ver, son indigentes No, son gente que labura eh, ¿Y el viejo este? ¿El anciano cuánto gana? A ver Si tuviese 10 años menos Pff. Eh... Casa chabola Calidad de la vivienda Claro, es que es muy baja La calidad de la vivienda Vamos a poner bloques de apartamentos M Más bloques de apartamentos mm, Vamos a poner... Otro bloque de apartamentos Y nos quedan 25.000 nos queda mucho más Vamos bastante justiniani de plata Ahí está, listo, ya está No gasto más nada, boludo No gasto más nada eh, Esto subió, perfecto, sí entrenamiento normal entrenamiento de comandos especiales Los policías adquieren una experiencia más deprisa Pero la calidad de trabajo se reduce en un 15% No, no, prefiero que no Tres inmigrantes hemos traído ¿Cuánto vale construir esto ya? Tres tenemos 30, está bien, sí, lo hacemos ya. Esto también. Quiero que la gente que labura en el puerto viva acá. O algunos que decida venir a vivir acá, no importa. Eh, bien, hemos eh, alcanzado el objetivo, entonces cumplimos el objetivo que teníamos. Acá tenemos otra misión, a ver, ¿qué nos piden? Ah, bonito día, ¿verdad? El tiempo es particularmente agradable. Basta ya de rodeos, queríamos un pequeño préstamo. No es fácil dirigir Europa, ¿sabe? Bueno, Europa entera nos pide a nosotros un préstamo que somos una isla pedorra de 2x2 con dos edificios y todo lleno de villa alrededor. Ok, vale. Entonces, ¿qué les parece? A un caballero no le debería tanto hacerle un favorcito a otro caballero. Da a Europa 5.000, más 15 relaciones con Europa. Uh, aceptamos, le damos 5.000, uh, págale 5.000, descartar. Y recién acabamos de perder... Menos 25 de relaciones con ellos, vamos a ganar aunque sea 15 y quedamos ahí más o menos. No quiero que nos invadan y que, bueno, nada, estemos en el horno después. Bueno, acá tenemos que contratar a todos los ministros. El tema es que, no, no, acá no tenemos a nadie, imposible. Que no creo realmente que podamos contratar. Ah, acá mira, sí, en defensa, sí, bueno. Eh, Berto Fernández, inteligencia, coraje, liderazgo. Eh, Pedro, revolucionario, no, revolucionario, no. Vamos a poner este Bien, ya tenemos suministro del interior Nada, no, no Algunos magnates colombianos Tienen ejércitos mayores que los nuestros, señor Esto es inaceptable General Rodríguez Con la población actual necesitamos eh, al menos Cuatro soldados más para defender Trópico ¿Defender de quién? ¿De qué? Si no tenemos ningún enemigo todavía eh, Bueno, acá estamos construyendo esto Que le voy a dar prioridad eh, alta y esto también, porque quiero que se haga ya lo antes posible. Y de paso, vamos a ver cuánta gente tenemos. Eh... Bien, subió la velocidad general. Ven, eso está, está bueno. Bien, eh... ¿qué ocurre? Es el único que tenemos indigente, boludo. Después tenemos toda la gente con laburo, supuestamente, ¿no? Salario. Uh, si estos ganan muy poco igual. Vale. Pero todavía no le, no le vamos a subir el. Población, paga media, felicidad general. Uh, calidad, subió la calidad de vivienda un montón: 42. Estamos en 38. Eh, medio ambiente: 18. Esto es lo que vamos a tener que resolver ahora. ¿Ya está la fábrica? Sí, bueno, ya podemos poner entonces el decreto. Eh, ¿Qué era economía y turismo? Decreto de estándares de polución: reduce la polución de las fábricas, pero aumenta el coste de mantenimiento. Pero son 500 también, no es mucho igual. las de polución eh, las espesas nubes de humo negro son claros signos de progreso no les parece eh, pero parece que no son del agrado de nuestros ciudadanos ni de los turistas al instalar dispositivos de control de la polución nuestras fábricas aumentarán su coste de mantenimiento en un 40% es un montón este decreto reduce la polución industrial en la mitad pero no tiene efecto en la polución creada por la población eh, okay, bueno no importa igual va a ser que se reduzca así que no. Bueno, acá ya tenemos nuestros primeros puros que vamos a poder importar. Eh, y lo que quiero hacer ahora, que tenemos dinero todavía, es educación. Vamos a poner. Uh, vamos a poner dos cosas. Necesitamos gente que, que, que tenga estudios, básicamente, porque si no, no. Estamos no en el horno, o sea. Vamos a poner. Uh, acá. ¿Esta es una escuela primaria? Sí, escuela primaria. Y vamos a poner también. Uh, un instituto, o sea, una escuela secundaria. A ver si entra acá justo. Me sí, que sí, güey. Bueno, Viejo. Sí, que voy a tener que destruir esa plantación. ¿no? no, no quiero, no quiero destruir esa plantación. Acá tampoco entra. Acá en el medio. Bueno, vamos a ponerlo así acá. Que No importa. Lo dejamos ahí. Eh, Excelencia. Sí. Que sus hijos sean numerosos y sus camellos siempre sanos. Quería hablar de negocio con usted. Se dice que el barco es el camello del mar. Como hombre que entiende a los camellos solo puedo confirmar la velocidad de la afirmación. Por eso quería mandar muchos barcos. Bueno, la cuestión es exportar 500 eh, terneras. 500 de ternera ahumada recibirá 5.000 si aceptas. Ah, por aceptarla solamente. Más 15 con el lento medio y un camello. Bueno, está bien. Entonces acá tenemos los ranchos. Necesitamos hacer eh, ganado. ¿Y esto qué es? Secadero. Este edificio produce carne de vacuna ahumada. Más cara que la normal. Ok, bien. Vamos a hablar con eso. Se han añadido 5.000 a tus arcas. Ok. Bueno, yo creo que venimos relativamente bien. Ahora vamos a agarrar alguna. El buenas tardes. buenas tardes. A ver qué piensan de nosotros. Eh. Sé sí, que los gráficos del juego en sí están muy buenos, boludo. O sea, pensé que es un juego del 2011, chabón. Eh, sacerdote, ¿qué piensan de nosotros? Medio ambiente, está caliente también por el medio ambiente eh, Ocio, religión, libertad Bien. ¿Esto qué es? Ah, el instituto, bueno Bueno, ya tenemos construido eso mm, A ver si ya están, llen están llenas ¿verdad? Acá esta no está llena Esta gente podría irse ahí, realmente Es más, vamos a detonarles las casas para que salgan de ahí Se dejen de hinchar las bolas en esas casas pedorras Y ya está Bien eh, Tenemos que entonces exportar Ternera ahumada, así que vamos a hacer una cosa Otra misión Construir una fábrica de puros Más 15 lo los Aquí que ya hay una oportunidad Que nos puede hacer ricos a todos Sí, es verdad Ahora la pregunta es, ¿me tomará? Nosotros ya creamos una fábrica de, de puros De habanos eh, ¿Nos tomará eso? ¿Como esto? No lo sé ¿eh? Vamos a poner a aceptar una nueva fábrica de puros. Otra más. Está bien. Ahora lo vamos a hacer igual. Eh, alimentación de recursos. Quiero hacer un rancho. Un rancho de ganado. Quiero que también haya ganado. Otras más acá. vamos a hacer otro... Vamos a hacer un campo... no, pero el campamento maderero. Me van a empezar a hinchar las bolas. Lo de, lo de la polución y todo eso. Bueno, igual vamos a hacerlo. No nada. Vertedero. Reduce la polución en una zona amplia. Un vertedero. Eh, esto estaría bien, ¿no? Pongo. Vamos a ponerlo en una parte que no... Que no joda tanto. Bien, acá, cerca de las granjas. Así se contamina bien toda la alimentación. Terminan todos muriendo de, de, de, de cáncer, boludo. No sé de algo. alguna enfermedad maligna, hígado, lo que sea. De cirrosis, boludo. Bueno, ¿esto cuánto vale? Construir ya. 5.000. Ah, tenemos guite, vale, así que vamos a hacerlo porque estamos muy mal de cosas ¿Esto qué cuesta? ¿Construir ya cuánto? 700 también Esto no puede valer una banda boludo. 8000 ni pedo. Vamos a poner de paso ya que estamos más... Eh, vamos a poner más, más, más, más, más... Libero, libero ayudar a los bosques, no. eh, Una plantación Vamos a poner una plantación ¿De qué? ¿De café? ¿De tabaco o de azúcar? De azúcar, de azúcar me vendría espectacular. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque. Eh... Vamos a ponerla. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos a ponerla acá. Vamos a ponerla así, acá. Ahí va. Vamos a poner ahí. ¿Por qué nos va a venir tan bien? Es la pregunta. Bueno, básicamente porque eh, nos va a dar la posibilidad de crear después más adelante. Una industria que sea de... Esto. Destilería de rom. 15 y 5 son 20 lucas. Bueno, ahora lo vamos a hacer. Tenemos una nueva una nueva misión aquí. Venerable Lidl, el poderoso lagón chino tiene una petición que hacerle. Nuestra gran nación necesita muchos recursos para iniciar las reformas económicas del poderoso Ticle. El Partido Comunista Chino y yo querríamos pedirle a su honorable persona que nos ayude para, para el soñal nos piña, lato lato. piña en lata palato. Exportar 500 de piñas en lata. No, lo descarto porque tengo que hacer, tengo que poner la granja de piñas, no solamente eso, sino que después encima de eso tengo que eh, construir la fábrica que también vale una banda y no quiero gastar tanto. Otra fábrica de puros, eso sí lo vamos a hacer. Vamos a poner aquí, ah, entró justo espectacular, boludo. Un golazo. Bueno, acá tenemos todo el tabaco plantado, eso me encanta. ¿Esto se está haciendo o no? 3.000. Eh, ok, ya. Eh, lo que sí vamos a necesitar, me parece, es más gente. Acá seguimos teniendo vi eh, demasiada villa, boludo. Bueno. Acá tenemos otro. Esto nunca se construyó, me encanta, boludo. O sea, no, no, no hagan nada. Un no se rascan, boludo, es increíble. Eh, acá vamos a tener que poner... Mira, vamos a tener que poner sí o sí Vamos a poner un bar Primero para que cuando salgan del puerto Los laburantes que están en el puerto, los trabajadores Se pongan bien en pedo Yo unas buenas cervezas ahí Ahí va, perfecto Y de este lado vamos a poner eh, Infraestructura, un garage Ofrece vehículos a ciudadanos y turistas es, Los garages son muy importantes en este juego Aunque no lo parezcan, pero es así No tengo paciencia, soy ansioso Así que construyo ya, construyo ya eh, de qué tal reclutamiento. Ah, cierto que el general, boludo, quería que. Co quería que pongamos. Eh, Esto vamos a darle prioridad alta. la, la Mirá, tenemos 142 personas, 51% de. Eh, no, no quiero capturar más. Eh, 51% de felicidad, mirá cómo subió todo Mediamente 22, bueno estaba más bajo me parece Libertad 36, eh, para Libertad Creo que había que construir un periódico me parece Bueno acá tenemos eh, gente En el instituto ya, en el secundario por lo menos está haciendo Ya la escuela y en el primaria también tenemos Un montón de niños que ya por lo menos Van a poder pensar otra vez Hay una crisis de mando en nuestro ejército, señor Ya que los soldados tropicanos son demasiado rebeldes Deberíamos reclutar más generales Para instarles a seguir en la dirección correcta en la batalla La disciplina te llevará a la victoria, señor La experiencia me dice que un general tropicano puede dirigir hasta un máximo de tres soldados Si pones más hombres a su mando, el ejército será un auténtico caos uh, Ok, ok Entonces vamos a ir a... Um, gobierno, será? Base militar. En los planos 6.000, boludo. Tenemos. Y 8.000, ok. ¿Dónde vamos a poner la base militar? Eh, vamos a ponerla justamente mmm, por aquí. Y podría ser... Bueno, no queda muy bien, pero vamos a ponerla ahí. Eh, vamos a infraestructura. Vamos a tirar una carretera acá también. Que la, como lo puse esto para el culo, ya no puedo poner la carretera ahí. Estoy un boludo. pasó, bueno, vamos a tirar esto así. Y esto. Perfecto, listo. Quedará así. Esto ya tiene que estar por construirse. Vamos a poner, ¿sabes qué? Eh, infraestructura, una nueva oficina de construcción. Esto es importante porque te permite construir mucho más rápido de lo que construís hoy en día. ¿Entendés? O sea, acelera los, los ritmos de producción, por decirlo así. Bien, listo. va. esto sí lo construimos rápido porque es necesario. Entonces, en vez de tener dos chabones acá, por ejemplo, construyendo, tendrías cuatro y tendrías mucha más gente laburando en todos lados. Eh, otro más acá, boludo. Es increíble cómo les gusta vivir en esas en esas casas de chapa, boludo. Bueno, acá tenemos un garage bien. Eh, y tendremos que poner otro garage por acá también, me parece. Vamos a poner vivienda, vamos a poner bloques de apartamentos, más bloques, eh, vamos a ponerlos así, así de costado me parece, una buena opción, así, así, eh. así y eh, eh, así no, no para, cancelar, sí, eh, vivienda, bloque de apartamentos, vamos a ponerlo, ¿por qué no me deja construirlo ahí o volver al otro? Ahí va perfecto, ahora sí. Ya me, me, me listo, joya. Vamos a construir nuevas eh, cuatro bloques de apartamentos. Eh, porque no, básicamente quiero que dejen de vivir en chabolas. Y ahora lo que vamos a hacer también. Bueno, 6500 y 5200 son 6511, 11750. Bien. Yo quiero que esta gente de acá se vaya y que me deje de, de, de joder. En el sentido de que tiene que subir esto más. Para que... Y esto, esto también hay que construirlo ya. si ¿sí? cueste lo que cueste. ...porque si no se me van a revelar. ...a ver, vamos a ver a las facciones... ...militaristas 60%, ecologistas 60%, eh, que respecto general 88... ...bajó un poco me parece porque había más me parece antes... ...pero bueno, no importa... ...exportar ternera ahumada, llevamos eh, Estados Unidos demanda de dinero... ...le aseguro que ser un país tan grande es un fastidio... ...por eso decidimos que queremos algo a cambio... Estamos imponiendo un impuesto de libertad en todos los impuesto países de, de su calibre mm -hmm. En todos los países de su calibre, o sea, no está tratando de basura humana, no está tratando de lacra Esto es shanguilandia Pagar es estrictamente voluntario y solo tendrá un efecto mínimo para ser incluido en la lista de los países que vamos a invadir pronto Qué hijo de puta, boludo Claro, claro, sí, sí, no es una amenaza ni a palo, no es una amenaza encubierta ni en pedo eh, Pagarle 5000, dale, dale, toma, rata. Tienen 150 mil millones, boludo, y. De, de, de dólares, boludo, me piden a mí 5000. Nuestra economía encima es más triste que. Esto lo voy a sacar, me, me hincha las pelotas, boludo. Tengo. Eh, mucha gente en las granjas tenemos. A ver si ya está funcionando esto. Azúcar. Acá atracar un en trópico, un barco con un nuevo inmigrante, uno solo, boludo. Necesitamos más mano de obra. Necesitamos mucha mano de obra. Eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Me voy a jugar un poco las nalgas. Eh, y vamos a subir los salarios. ¿Bien? No me interesa. Bueno, sí te va a interesar cuando te suban el salario, boludo. Granjero. Vamos a poner. Eh, fijar salido para todos los con esta formación. No, con esta formación no. Ahí está. 6. Vamos a ponerlo en 7. Bien. Sube la calidad del trabajo. O sea, eh, todas las granjas tienen ahora 7. Bien. De salario mínimo. Bien, perfecto. Entonces, eh, salario. Muy um, buena. Corista. Ah, estas eh, prostituta. La labura, mi cabal. Bueno, ok. Vamos a subirle uno. Eh, es el trabajo más antiguo del, del, del, del universo, dicen. Este es ladrón. No me interesa. Delincuente. Y gana 6, boludo. Tiene un, le pagamos un salario. Este lo podemos eliminar. El ciudadano si se ha eliminado por ahí. Su familia y los testigos de ese candelero A ver, eh. Sí, sí, vamos a matarlo. Dictar esa orden. Buenas tardes. A ver dónde está. Quiero ver cómo lo. cómo lo liquidan. Ah, pero se metió en la casa, ¿no? Sí, está dentro el departamento Bueno, ya te voy a buscar y vas a ver. Está acá el chorrito Ahí está, ahí está, ahí está Delincuente, da 24 años Vamos a seguirlo No, se me fue ¿Dónde está? Ah, se metió en la iglesia, boludo ¿Fue la iglesia? Acá está, estamos siguiéndole la pista al ladrón Ahí está, ahí está, ahí está. No, esta no es. No me interesa. No, oh, no, ¿dónde está? No, en la iglesia. Era este, ¿no? Día. está, ahí Octavio Garrido. Se va a tomar, va a agarrar un auto. A ver, boludo, ¿cómo le matan? Ah, no tenía la orden, boludo. No tenía la orden de matarlo. Ahí iba. casa de def Causa de defunción eliminado. Ah, directamente fue, le metió bala dentro de la casa, boludo. No tiene historia, ¿viste, John. Lo bueno es que no hubo testigos, porque fue en un departamento. El mundo está en peligro. Solo nosotros podemos salvar el planeta. Sunny Flowers, ¿cómo me ancha la bola esta mina? Nuestra iniciativa pier, eh, verde empieza ahora mismo. Haremos todo lo que podamos, pero si pudieras ayudar, sería genial. No necesitamos más que un vivero y todo estará mucho más limpio, verde y mejor. Te lo aseguro que esta isla no perecerá, eh, parecerá la misma con un solo pequeño esfuerzo. Construye un vivero más 15 de los... Equipos. Listo, acepto la misión. Así no me rompes más las bolas. Eh, ¿Dónde será esto, boludo? Alimentación. Vivero, ¿Se me está. ¿Cuánto cuesta? 3.000, no, no es tan caro, está bien igual No me molesta. vamos a ponerlo Acá no entra ¿Dónde podemos ponerlo, chicos? A ver eh, Este que sería un buen lugar, me gusta Me gusta, me gusta ahí Vamos a poner eso eh, Tenemos acá la oficina de construcción Es que no tenemos suficiente gente, me parece Necesito que nos construyan ya esto también. Y esto también. Eh, pará, estamos subiendo los salarios. A ver, espero que después no me mate, boludo, la, la economía. Eh, a ver, buenas tardes. Un pescador cuánto gana? 5. Eh, vamos a fijarlo en siete. Para todos los pescadores. Ok. Vamos, salario. O sea, estos son todos los que dan de uno a 5. ¿Ves? Entonces. Son todos ¿Qué? los que están por debajo, boludo. Transportista. Eh. 7. A ver, ahí yo creo que. Tenemos que estar todos como mínimo en 7. Ahí va. Es de 6 a 10 el mínimo. Excelencia. Ahí va. Ajá. ¿Cuánto gana un médico? 20, boludo. Garon una banda. Buenos días. Me 20. ¿Qué ocurre? Ministro, 20. Claro, una banda. Vale. Bueno, eh, yo creo que estamos. Estamos, estamos. A ver cómo está la calidad del trabajo ahora que hicimos eso. Calidad de trabajo 51, bueno, subió. Calidad de venda 52, eh, 50, perdón. Acuérdense que estaba en 38, más o menos, por ahí. Bueno, acá tenemos una nueva visión, a ver qué tenemos que hacer. Camarada. Camarada, nuestro plan para ganar la Guerra Fría debe entrar en la siguiente fase. Bien, para eso necesitaremos que nos haga más envíos. Si los incrementa a 1000, seguro que habremos ganado para el próximo plan quinquenal. Incrementa el volumen de exportación a la URSS a 1000. Quieren azúcar, ron, incluido el ron especiado eh, Pescado, hierro, bauxita, oro y sal Aceptamos, toda la vida Porque llevarnos bien con la urs Es lo mejor que nos puede pasar eh, Un carguero se aproxima al moche ¿Dónde está? ¿Dónde está el carguero? Ah, ahí viene Bueno Eh... Estamos bien. Yo creo que estamos bien, chicos. Me parece que, que hemos crecido bastante. Hemos puesto un instituto. Hemos puesto una plantación de azúcar. Lo que sí vamos a tener que poner, eh, me parece que antes de dejar el capítulo por acá, es esto. Voy a poner... Eh, alimentación. No. Vamos a poner un... Eh, ¿Cómo es que se dice? Una infraestructura... Industria. Una destilería de rom Nos vamos a quedar pelados. Muertos de hambre de nuevo. Vamos a quedar... Nada, pero bueno, es así La vida del pobre es así Y podemos elegir entre explotación laboral y calma chicha Eh, no, no, no qué calma chicha, explotación laboral, de una Acá hay que laburar papuche, hay mucha gente enferma boludo. Mucha gente enferma Bueno, vamos a poner de paso ya que estamos otra clínica Me parece que nos podría venir bien um, ¿Al final pusimos el campo maderero? No, no si sí lo pusimos acuerdo no no lo pusimos uh, bueno no importa no importa no, no lo voy a poner ahora por las dudas el presidente se ha dejado ver con una bella y misteriosa mujer una vez investigado el caso la mujer resultó ser un camello objetivo alcanzado ah obje eh, el objetivo de que teníamos con Oriente con Oriente cierto cierto es verdad bueno eh, nada chicos vamos a ir dejándolo por acá vamos a construir Ahora sí, y ya termino una clínica porque si no me voy a olvidar seguro. Vamos a poner una clínica más para que la gente no esté tan enferma. De paso, derruimos esa chabola. Y yo creo que estamos bastante, bastante mejor. Bueno, todavía hay gente que vive en las calles. Eh, Muy buena. El jubilado. ¿Sabes que me da lástima de los jubilados? Boludo? Mirá, me da un poco de lástima. Vamos a hacer una cosa última. Estoy no, diciendo esto hace una hora. Pero educación, no. Eh, decreto general. Eh, interior. No. General. Eh, seguridad Social. Seguridad Social 500. 36 mensuales. Pagas dos tercios del salario medio a los jubilados y a los estudiantes. Aumenta el respeto de todos. Vamos a hacerlo. Nuestros ancianos y estudiantes ya no tendrán que vivir en chabolas por falta de ingresos. Se pagarán dos tercios del salario medio cada mes a, eh, a cada estudiante o jubilado de Trópico. Este decreto aumentará ligeramente el respeto de todos y puede cancelarse en cualquier momento. Vamos a hacerlo, chicos. Y quiero ver en cuánto queda el salario medio de un jubilado. Antes era de cero. Buenas tardes. Bueno, está bien, está bien. Es 4. O sea, antes, antes era cero, nada. nada, La nada misma, 4. Ahora, por lo menos, se puede llegar a alquilar un lugarcito en una casa de vecinos que vale uno el alquiler. No está mal, que igualmente lo podríamos llegar a subir. Parece que lo podríamos subir a dos porque la gente gana bien. El mercado está bastante lleno. Construye un vivero. Eh, se estaba haciendo por ahí, me parece, ¿no? Eh, no, esta es la destilería de Ron, que vamos a ponerle esto. ¿Y el vivero estaba por acá? No sé ¿Dónde carajo lo metimos al vivero? ¿Este era? No. ¿Me hicimos el vivero? Este era, boludo, el vivero. Este. Bueno, no me están dando ni bola, porque menos mal que le estoy poniendo que sea prioridad y no me dan ni cinco de pelota. Bueno, amigos, hasta acá vamos a dejar este video. Espero que se hayan entretenido, que le hayan pasado bien. Suscríbanse, dejen un like ahí si les gustó este contenido de Trópico. Y, y bueno, vamos a ir ya con, con las próximas misiones para ver de qué manera ya podemos ir eh, liqueando este primer episodio en esta isla. Caribeña tan conocida, que en realidad es básicamente una, una réplica de lo que sería la, la Cuba comunista Así que, que nada, con toda su ornamentación y sus autos bastante viejos Fíjense que los autos también están bastante bastante viejardos Los edificios tienen esa típica eh, típica aspecto soviético boludo, Que te das cuenta que no, no, están muy descuidados, un poco despintados y demás lo único que está lindo es el Palacio del Presidente, que es el único que la pasa bien en esta, en esta maldita isla. Así que, bueno, amigos, los dejo por aquí. Espero que la hayan pasado bien. Suscríbete, déjase ese like si te gustó y deja un comentario también que sirve un montonazo. Le voy a estar respondiendo, como siempre, a todos. Los quiero mucho, cuídense y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.